Bueno, gente, es como que es el que nos está mirando. ¿Sabes que La llorona y las hijas se dice que están enterradas allá por San Boclí, cerca de la casa de un amigo. Bueno, vamos al centro. Que esta sea la mejor semana de nuestra vida. Dicen que en este camino están enterradas las sillas de la guerra. Un recuerdito. ¡Bota esa cruz, cabo. No debemos de haber hecho lo que hicimos. ¿Quién está al lado de Martín? Ella tuvo su esposo, se volvió loco y ya lo demás es historia. ¿Ella? ¿Ella aquí!